Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección en la cual vamos a revisar las estadísticas de Brothers of Legends que está próximo a salir así es que si tú estás interesado en adquirir este producto ya sea cerrado o por cartas individuales pues bueno, esta información podría ser de utilidad para ti así es que vamos a comenzar Antes que nada vamos a explicar de dónde viene toda la información que nosotros les vamos a mostrar eh, principalmente viene de los unboxings que patrocina Konami en total revisamos 12 canales y entre todos estos canales eh, se destopó un total de eh, 16 cajas eh, La ficha técnica muy rápido, son 24 sobres por caja, eh, cada sobre trae 4 ultra raras y una secreta Vamos a revisar primero las estadísticas en español Entonces vamos a empezar con las ultra raras más eh, frecuentes y déjenme explicarles rapidísimo cómo este, les estoy mostrando los datos La primera columna es el nombre de la carta la segunda columna es el estimado de eh, piezas o de copias que, pu que pueden llegar a tener por caja y la última columna es el total de copias de esa carta que salió en el total de cajas abiertas en este caso 5 cajas entonces vamos a ver rápidamente la carta que más se les va a repetir si es que compran producto va a ser el dragón de estrella fugaz en, al menos en, en, en español ahí salien, salen alrededor de 2.6 eh, piezas por caja, esto, esto lo sacamos ¿por qué? porque de, de las 5 cajas que se abrieron el dragón de estrella fugaz se repitió 13 veces entonces si dividimos el, el 13 entre 5 nos sale este dato que nosotros les estamos poniendo ¿Qué tan probable es que le salga, entonces por ejemplo en las ultra raras más frecuentes al menos del listado que les estoy mostrando les va a salir una, dos y hasta tres les pueden salir si es que abren una caja. Y pues bueno aquí vemos eh, de lo más relevante el número 39 Utopía que trae un arte, un arte nuevo. Eh, por ejemplo también búsqueda de fósiles, eh, catapulta sexual, eh, qué otra cosa, bueno me parece que es eh, de lo que más se va a repetir. Y también eh, si ustedes van a ir por, los, por las piezas sueltas pues estas... Mm, seguramente van a tener un precio más bajo, las van a encontrar muy fácil lo mismo con las secretas, las secretas más frecuentes eh, estamos sacando los mismos datos, por ejemplo el que más se repite es Dragonroid entonces aquí estamos viendo que sale de 1 a 2 copias por caja de los más este, importantes es anima renunciada ánima renunciada, eh, aquí nos va a salir 1 por caja ¿por qué lo decimos esto? porque de las 5 cajas que se abrieron salieron 5 copias entonces, ánima eh, renunciada no va a ser tan difícil de conseguir. Eh, en teoría no, debería de estar tan caro. Y bueno, vámonos con las cartas menos frecuentes. En cuanto a ultra raras, Beatriz, la dama eterna, creo que es, es muy relevante en el juego. Tal vez sea, sea difícil de conseguir. De, eh, fusión de ojos rojos, igual. Pero bueno, vamos a, a lo importante, ¿no? Que son las secretas. Y eh, las secretas menos frecuentes. Entonces aquí vamos a encontrar cartas como las gotas prohibidas. Gotas prohibidas, eh, por ejemplo, Cole de Son, el Héroe Malvado Colérico Gold y Lirilus Golpe del Destino, van a ser cartas difíciles de conseguir, al menos en su versión en español. En el ratio de gotas prohibidas vimos que salió una por cada, por las cinco cajas que abrieron. De todas estas cinco cajas, solo les salió una. Entonces lo mismo con el héroe malvado colérico gold. Eh, va a ser complicado que salga. Otras, otras cartas que son un poco más raras, pero no tanto. Por ejemplo, Altergeist Pokery. Eh, que otro Curibo Astral va a ser un poco complicado. Nibiru. Nibiru va a ser más o menos similar. Aquí estamos viendo que, que de esas cinco cajas solo salieron 2 dos, dos copias. Entonces, Nibiru va a ser difícil de conseguir. Pero no tanto como unas gotas prohibidas. Y bueno, vamos a pasar a lo que son las estadísticas en inglés. Aquí eh, los youtubers abrieron en conjunto 11 cajas. Entonces prácticamente estaríamos analizando un case. no Ya empezando con las ultra raras. Shooting Star Dragon es una de las cartas que más se va a repetir. Por ejemplo, número 39 utopía se va a repetir bastante. Downer Magician. Esta también va a ser muy... Este, Va a salir bastante y la verdad es que pues bastante bien ¿eh? porque se utiliza mucho con Zeus. Y pues bueno, fuera de eso creo que es lo más relevante. Así es que vamos a continuar con lo que son las secretas. Secretas igual más, este, más frecuentes. Y pues aquí vemos igual Dragonroid repite como carta más frecuente. Eh, Rebirth Judgment también. Toy Parade. Eh, Wing tal. Eh, también se va a repetir eh, va, va a ser fácil encontrar D-Force eh, eh, también y también yo creo que una carta muy importante es Relinquished Anima también va a estar siendo muy fácil de, de obtener la van a ver mucho en carpetas la van a ver mucho en, en... si es que abren producto cerrado y pues bastante bien la verdad eh, en teoría tampoco debería ser tan cara esta carta y bueno Pasando a las cartas ultras eh, pues aquí vemos una que hay una que me llama mucho la atención que es Infernoid Incarnation que esta carta tiene un ratio muy muy eh, bajo es decir en las 11 cajas que se abrieron solo salió una. Esa es una probabilidad una, un ratio muy muy bajo entonces va a ser complicado de, de que lo encuentren eh, incluso de que le salga pero bueno vamos a, ahora sí a lo importante que son las secretas y las menos frecuentes si se dan cuenta aquí es donde está la mayoría de cartas que estamos buscando entonces por ejemplo eh, lo que es el héroe malvado adusted gold eh, va a ser raro pero no tan difícil de conseguir igual eh, nibiru va a ser eh, un poco difícil de conseguir pero no tanto entonces aquí Prácticamente tendrían que estar comprando alrededor, alrededor de dos cajas para que les salga un ibiru Pero eh, a de, a este, igual con Utopic Sage eh, va a ser lo mismo. no Pero ya, ya después de eso se van poniendo un poco más difíciles de sacar. Por ejemplo, Astral Curibo va a ser muy difícil. Es prácticamente uno en tres cajas. Eh, Inferno y Terra, Tierra perdón, es igual, eh, más o menos... Y ya después viene lo difícil. Aldergeist Memorigan va a ser difícil de sacar. Forbidden Droplet igual. Hay Forbidden Droplet y estamos viendo más o menos que es una copia por cada cinco cajas, más o menos. Y esto coincide con el análisis en español, entonces Forbidden Droplet, como ya sabíamos, como es de esperarse, va a ser difícil de sacar. Y también eh, Malicious Bane va a ser todavía más difícil. Entonces, incluso eh, aquí si lo comparamos con Infernoide Encarnation, tienen el mismo ratio. Salió solamente uno en esas cajas, en esas 11 cajas que se abrieron. Y bueno, vamos a pasar rápidamente al listado de YouTubers Del lado izquierdo están las personas, los YouTubers en español. Del lado derecho están los YouTubers en inglés. Entonces, por lo que he visto, Konami les da la oportunidad de que abran una y la otra la regalen. Entonces, en el caso de los Yugitubers en español casi todos abrieron una caja y eh, regalaron el, la otra y eh, por eso es que tenemos tan poquitos datos de estos eh, del idioma español ahora en, el, en cuanto a los canales de, de en inglés prácticamente casi todos, este bueno la mayoría abrieron sus dos cajas, entonces eh, eso nos ayudó a nosotros para eh, que los, los datos pues en realidad sean más consistentes, más acercados a la realidad y el guardián celta está con una estrellita porque le salió eh, la carta de lotería, una de las cartas de lotería. Entonces no fue el dragón, fue el otro, no me acuerdo cómo se llama, Leviatán, algo así. Como resumen, pues Forbidden Droplet va a ser difícil de sacar. Eh, igual Nibiru, pero no tanto. Entonces eh, en cuanto a los héroes malvados, la difícil va a ser la fusión. El producto cerrado le, les puede convenir si es que los ratios de las cartas que están buscando son altos. Eh, nosotros recomendamos que sea mayor a 1.5. Y pues vayan por cartas sueltas si, lo, si los ratios de las cartas que buscan son muy bajos. Eh, sobre todo, por ejemplo, como vimos con el con Infernoid. Eh, hay, hay, en realidad los Infernoid son raros de que salgan. Eh, pero bueno, eh, igual Malicious Bane... Eh, droplet la misma droplet es, es difícil de que salga entonces si, si a lo mejor pues la ven suelta eh, tal vez les convenga más este comprarla así o pues compren un montón de cajas pues bueno así ya tienen más chance de que le salgan pero bueno les recuerdo que los datos mostrados no aseguran eh, que van a obtener el producto que ustedes están buscando simplemente es para darse una noción de qué tan qué tanto va a salir una carta o eh, que tan poco va a salir una carta, pero bueno. Y pues bueno, vamos a pasar al listado de completo. Este listado completo ahora sí son todas las cartas que, que salieron en estos videos. Todas, todas, todas. Y les vamos a mostrar el, el dato del de, el ratio. Entonces, aquí es para que le pongan pausa. En la carta que les interesa. Vayan más, vayan viendo más o menos eh, los ratios. Los ratios que están saliendo. Y pues bueno. Tal vez eso les ayude a tomar cierta decisión de compra. Y bueno, si les fue de utilidad esta información, pues les agradecería mucho que la compartieran, que se suscribieran al canal. Si es que están interesados en el tipo de contenido que hacemos, que prácticamente nos enfocamos a unboxings eh, y pues este tipo de análisis. Y pues también les vamos a agradecer mucho que nos escriban en los comentarios qué les pareció... Esta, todo, toda esta nueva sección Si hay algunas algunos, Algunas mejoras que hacer Cosas que quitar, cosas que agregar Y pues bueno eh, Muchas gracias Y pues ya nos estaríamos viendo en el próximo Yu-Gi-Oh! Box